del gran provecho que se saca de conformar nuestra voluntad con la de Dios. El humilde siervo de Dios, San Alfonso María de Ligorio, 1696 a 1787, en su obra, La conformidad con la voluntad de Dios, nos predica el gran provecho que se saca de conformar nuestra voluntad con la de Dios. Dice así, El que conforma su voluntad con la de Dios, no solo se santifica, sino que disfruta aún en este mundo de una perpetua paz. Alfonso el Grande, rey de Aragón, príncipe muy sabio, preguntado un día qué hombre tenía el por más feliz en este mundo, respondió, aquel que se abandona a la voluntad de Dios, y que recibe de su mano todas las cosas tanto prósperas como adversas, pues, a los que aman a Dios, todas las cosas les contribuyen al bien, Romanos 8, 28. Los amantes de Dios viven siempre contentos, porque todo su placer consiste en cumplir la divina voluntad, aunque sea en las cosas contrarias, por donde las penas mismas se les convierten en dulzuras, pensando que aceptándolas dan gusto a su amado Señor, no se afligirán por lo que les suceda. Proverbios 12, 21. Y en realidad, ¿qué mayor contento puede sentir un hombre que mira siempre cumplido lo que desea? Cuando alguno, pues, no quiere sino lo que quiere Dios, sucediendo todo lo que pasa en el mundo, menos el pecado, por voluntad de Dios, sucede de consiguiente todo lo que Él quiere refieres en la vida de los padres, de un hacendado, cuyas tierras le producían mucho mayor fruto que a los demás. Preguntado cómo tal le sucedía, respondió que no les maravillase, porque tenía siempre el tiempo a medida de su gusto. ¿Y cómo? le dijeron. Sí, replicó, porque no quiero otro tiempo sino el tiempo que quiere Dios, y conforme él lo quiere, y así él me da los frutos como los quiero yo. Las almas resignadas, dice Salviano, si son humilladas, quieren serlo, si padecen indigencia, quieren ser pobres, en una palabra, cuanto les sucede, aquello quieren, y por esto son felices en esta vida. Son humildes, quieren esto, son pobres, se deleitan en la pobreza, por lo tanto, deben ser llamados bienaventurados. Viene el frío, el calor, la lluvia, el viento, y todo el que está unido a la divina voluntad, dice, quiero que haga frío, que haga calor que haga viento, que llueva, porque así lo quiere Dios. Viene la pobreza, la persecución, la enfermedad, la muerte, y dice el fiel cristiano, yo quiero ser pobre, perseguido, enfermo, quiero hasta morir, porque así Dios lo quiere. Esta es la feliz libertad de que disfrutan los hijos de Dios, que vale más que todos los honores y todos los imperios de la tierra. Esta es la excelente paz de que gozan los santos, la cual supera todo entendimiento, Filipenses 4, 7, excede a todos los placeres de los sentidos, a todos los festines y banquetes, a todos los honores y a todas las demás satisfacciones del mundo, las cuales, como son vanas y caducas, por más que halaguen el sentido en los cortos momentos de su fruición, con todo, no satisfacen, antes afligen el espíritu en donde reside el verdadero contento. Y por esto Salomón, después de haber apurado el cáliz de todos los deleites de la tierra, Exclama lleno de aflicción, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, Eclesiastes 4, 6. El necio, dice el Espíritu Santo, cambia como la luna, el sabio permanece en la sabiduría como él quiere, Eclesiástico 27, 12. El necio, esto es, el pecador, es mudable como la luna, que hoy crece, mañana mengua, hoy le veréis reír, mañana llorar, hoy manso, mañana enfurecido como un tigre. Y sabéis por qué, porque su contentamiento depende de la prosperidad o adversidad de lo que le pasa, y por esto se muda, como se mudan las cosas que le acontecen. Pero el justo es como el sol, siempre igualmente sereno en cualquier acontecimiento, porque su mayor, su único contento, es el uniformarse con la voluntad divina, y por esto goza de una paz imperturbable. Como dijo el ángel a los pastores, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, Lucas 2, 14. ¿Y quiénes son estos hombres de buena voluntad, sino aquellos que están siempre unidos a la voluntad de Dios, que es lo sumo de la bondad y de la perfección? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en verdad, porque Dios no quiere sino lo mejor y lo más perfecto. Los santos en este mundo, conformándose con la voluntad de Dios, han sentido el goce de un anticipado paraíso. Los antiguos padres, dice San Doroteo, se conservaban en perfecta paz, aceptando gustosos de la mano de Dios todo cuanto le sobrevenía. Santa María Magdalena de Pazzi, al oír nombrar solamente la voluntad de Dios, sentía tan inefable consuelo que quedaba robada y como fuera de sí, en éxtasis de amor. Y si bien es indispensable que las adversidades afecten nuestra sensibilidad, con todo esta sensación no pasará de la parte inferior, pero en la superior del Espíritu reinará la paz y la calma, estando la voluntad unida a la de Dios. Vuestra alegría, decía el Redentor a los apóstoles, nadie os la quitará. Que vuestra alegría sea plena, Juan 16, 22 y 24. Nadie os quitará vuestro gozo interior, gozo el más completo de todos. El que une su voluntad a la de Dios tiene un gozo lleno y perpetuo, lleno, porque tiene cuanto quiere, como hemos dicho ya, perpetuo, porque nadie es capaz de quitárselo, pues nadie puede impedir que en todo se cumpla la voluntad de Dios cuenta de sí mismo el padre Juan Taulero que, después de haber rogado por muchos años al señor que se dignase enseñarle la verdadera vida espiritual, oyó un día cierta voz que le decía, ve a tal iglesia y encontrarás lo que pides. Fuese realmente a la iglesia, y halló en la puerta un miserable mendigo, descalzo y andrajoso, y le saludó diciéndole, buenos días, amigo. Respondió el pobre, señor maestro no tengo memoria de haber pasado un día malo. Dios, Replicó el padre: Os conceda una dichosa vida. Y dijo entonces el pobre: Nunca he sido yo infeliz. Y añadió después: Atended, padre mío, que no sin razón he dicho no haber nunca tenido un mal día, pues cuando tengo hambre, alabo a Dios, cuando nieva o llueve, le bendigo, si alguno me desprecia o me desecha, si sufro alguna otra miseria, siempre glorifico a mi Dios. He dicho también que nunca he sido infeliz, y esto es una verdad porque me he acostumbrado a querer todo aquello que quiere Dios, sin reserva, motivo por el cual, todo cuanto me acontece, sea dulce o amargo, lo recibo de su mano con alegría, como lo que más me conviene, y en esto consiste toda mi felicidad. Y si por ventura, replicó el padre taulero, os quisiese Dios condenado, ¿qué diríais entonces? Si esto quisiera Dios, contestó el mendigo, con la humildad y con todo el amor que le tengo, me abrazaría con el Señor, y tan fuerte le estrecharía, que si quisiese precipitarme en el infierno, sería menester que viniese conmigo. Y de este modo me sería más dulce estar con él en el infierno, que poseer sin él todas las delicias del cielo. ¿Y en dónde habéis hallado a Dios? dijo el padre. Yo, respondió, hallé a Dios en el punto mismo en que dejé a las criaturas. ¿Y quién sois vos? Soy un rey, contestó el pobre. ¿Y en dónde está vuestro reino? Está en mi alma, en donde lo tengo todo en orden, las pasiones obedecen a la razón, y la razón obedece a Dios. Por fin, le preguntó el padre taulero, ¿qué era lo que le había conducido a tanta perfección? Ha sido, respondió, el silencio, callando con los hombres para hablar con Dios, y la unión que he procurado tener con mi Señor, en quien he encontrado y encuentro toda la paz de que disfruto. En suma, tal vino a ser este pobre, por la unión que tenía con la divina voluntad, y no hay duda de que en el seno de su indigencia fue más rico que todos los monarcas de la tierra, y en sus sufrimientos y penas más dichoso que todos los mundanos nadando en sus delicias mundanales. Y hasta aquí lo predicado por el siervo de Dios San Alfonso María de Ligorio, respecto al gran provecho que se saca de conformar nuestra voluntad con la de Dios. Que a imitación de este sencillo y humilde siervo de Dios.